Y a propósito, hoy tenemos Génesis Méndez, la encuesta. ¡Ay, Dios mío! Ay, ayer eh, Gonzalo le dio duro al León. Le y hoy duro. tenemos, entonces, a nivel eh, local, congresional, tenemos a okay. nivel de senadores de la provincia de Duarte, Milka Romero y Frank Romero. Por, Sí, son primos, ya, ya. son primos, son de la dinastía Romero. Sí. Gane quien gane, queda la dinastía Romero. En la familia. Antes de él, ¿qué método tú utilizaste para pues, 50 Bueno, habían dos métodos. Ajá. Uno que fue el de Instagram y otro fue el de Facebook. El de Instagram la gente podía comentar de manera libre, de libre o etiquetando al artista. Así que el artista, el artista no. <risa> bueno. En el caso de es un artista. Etiquetando el candidato. Ya. Eh, o mencionando el nombre del candidato. O poniendo el número dos que cada uno tenía su número. Sí. Eh, eso fue en Instagram. En Facebook, ya usando el mismo método de Facebook, de encuesta, el que le daba la carita. Esos comentarios que están abajo no valen. No valen. Es que le daba... O sea, solamente el que... ¡Pah! El que Pinchaba le daba la carita, carita. Eh, conseguía el voto. Y así se, se sumaba. Okay. Atención, país. Atención. Así vamos a hacerlo con otros sí. candidatos. El Telenor siempre anda cerca de, de la realidad. Sí. Vamos, la, la, la pegamos el año La de la encuesta pasada la pegamos. Sí, las últimas elecciones, sí, sí. sí. Así que atención, país. Atención a Milka Romero, mi hermano Amilcar Romero, ¿eh? Atención, Franklin Romero, mi hermanito ¿Tu de hermano, eh? mi hermanito, hermanito, ¿eh? Ambos son personas muy queridas por este pueblo y por esta persona, Roberto Neves. Hoy vamos a conocer cómo está el sondeo, cómo está la puja entre Amilca y, y Franklin. Franklin ¿eh? En un día, ¿eh? Vamos con las redes sociales y Génesis Méndez. Vamos con la encuesta. El sondeo, como explicábamos antes, una se hizo en Instagram y otra se hizo en Facebook. Vamos a decir los votos que se contaron a través de Instagram primero. En Instagram, Franklin tuvo 175 votos a favor. Y Amilcar tuvo 23 votos a favor. O sea que es pro, el promedio fue un 88 votó por Franklin en Instagram. Y un 12% votó por Amilcar. Eso fue en Instagram, que fue un aproximadamente fue dos, casi 198 votos. O sea, 198 personas votaron en el Instagram. Así que en Instagram, el candidato Franklin Romero llevó la ventaja con un 88% contra un 12. O sea, 175 a 23. ¿Eh? A 23. ¿Eh? Toma mano, espérate, Franklin. Espérate. Yo voy a... Eh, sí, aquí. Espérate. Repíteme esa votación en Instagram. En Instagram. Sí. En Instagram, Franklin tuvo 175... Y Amilcar Romero tuvo 23 votos válidos, com válidos comentarios. En este sondeo. Ajá, en okay. ese del Instagram. O sea, en porcentualmente el tú me estás hablando que Frank un 88 y Amilcar un, un 12. 12. Bueno, Eso es en Instagram. Amilcar, la gente de las redes tuyas, mucho, mucho, va, va, va. Y no estoy viendo resultados. Ahora vamos a ver el de Facebook. Hace? Facebook. Lo voy a sacar a, eh, a, eh, de, directamente del mismo aplicación. Para, para darlo al momento. Darlo al momento. Dalos, al, momento. Al momento. Sí, okay. al momen, no al momento punto Voy a votar por cualquiera de los dos sí, eh, para, que te para que me dé el resultado. Ok. Sí. Según Facebook, ahí es que donde hay más... Vamos personas. a conectarlo aquí, ven. Vamos a conectarlo. El celular. Vamos a ver si se conecta ahí. Eh. Sí, vamos a ver si se conecta ahí tecnológicamente. para que... Vamos a ver si se, se puede conectar. Duplica la pantalla. Eh, eh, eh, eh, sí. Vamos a ver. Ok que okay, no me sale No me sale Bueno, vale. bueno. vamos entonces a ver a de, que Una vamos cámara, ponerlo para que se a, vea Atención aquí mm -hmm. En este, en esta, en esta en Facebook Es más amplio Ya Porque en el otro solamente votaron 200 personas aproximadamente Ya Pero en este votaron 2,700 O sea, en Instagram votaron 200, 200 personas En Facebook, 2,000 y pico 2,730 más amplio, claro Más amplio, entonces sí. En esta, Amilka lleva un 51% contra Ey, un 49%. ¡Ey! Amilka, en Facebook, 51%. Según aquí, dice que Amilka tiene 1.393 votos. 1.393. 1.393 votos para un 51%. 91%. Y Franklin tiene 1.337 votos para un 49%. 1.337 votos para El un 49%. O sea, boca, sí. que en Facebook... Eh, América dominó. dominó. dominó. Por yeah. muy más, o sea, está, está cerrado, está cerrado. Aunque, vuelvo y decimos, en el de Facebook es más amplio. Hubieron más votos. Hubieron más votos. O sea, ¿Qué, ¿qué tú quieres decir con ese análisis entre Facebook o e sea, Instagram? de Instagram es más de, realista. El de Instagram es un poquito más limitado. ¿Sabes que en Instagram eh, para votar y más que una clase media siempre? Lo que usa más utilizan no. Instagram es un poquito más limitado. Pero en Instagram, a ver muy pocos votos, tú sabes, eh, podía cualquier Según tú cuál va a ganar entonces, según ese no, sondeo. No. Según el sondeo, en según el sondeo de Instagram sí. gana Franklin. No, no, no, no, Y según el sondeo según de Facebook. Tu, no, no, gana espérate, América. espérate, espérate, espérate, espérate, Vámonos a la pausa. ¿Qué? Vamos a la pausa, no. ¿sí, vamos a la pausa, pero uh -huh. antes de la pausa, yo creo que tú me digas, uh -huh. según este sondeo. Tú que eres el analista... La precisión. No, no, la precisión no, sino tú que eres... Porque es un sondeo, no, no, no hay tanta precisión. Según tu análisis, ¿quién gana la senaduría de la provincia de Duarte? Sí, no, pero no, primero. no, olvídate de amistad, ah, pero por amistad No, porque yo no puedo Yo ayer te dije yo que Gonzalo no, era soy... la presidencia sí. y no por amistad pero yo Porque yo ni soy pero amigo yo, de Gonzalo sí, ni de Lionel sí, este, yo... No, no, no, porque, porque ya tú te digo resulta... No, no, tú No, espérate, espérate Es que te voy a decir como mercadólogo Cuando tú haces una encuesta, un sondeo Tú tienes que decir los resultados y lo que Prefiere Y lo que dice el sondeo Tú no puedes decir, ah, que sondeo no Dime bueno, el análisis, según la, el margen eh, mayor, uh -huh. que es el Facebook, uh -huh. lleva a Amircar como vencedor, según el margen mayor de Facebook Pero entre los dos, ¿cuál eh, tú crees que va a ser el senador según la percepción de ese sondeo? Eh, eso lo vamos a ver en las elecciones del 20 Oye, oh, yeah, vamos a la ya usted corte, sabe, este señor Amilcar, Amilcar, eh, ganó eh, el sondeo más amplio de Facebook 51 549 en, en facebook a, mil, a favor de américa y en instagram 72 de cuando de 272 2790 yo voy a hacer un sondeo ahorita eh, vamos a la pausa